del 21 al 31 10 años en que el pueblo mexicano estaba quebrado moralmente quebrado porque sus dioses los habían traicionado habían puesto toda la confianza en ese quinto sol en esa nueva era en que iba a venir Quetzalcóatl y se había anunciado ese ese dios fíjense, blanco, barbado Quetzalcóatl eh, que se había prometido venir Cuculcán y que tenía que llegar en el año C1 Acatl en 1519. Todo esto está antes de la llegada de los españoles. Y que está esté en las estelas, está en todos lados. Ustedes pueden consultar el, el México a través de los siglos, en el tomo primero, y se van a encontrar con Tzalcoat, una figura sorprendente. Ahí está Quetzalcóatl, Vuelve, dice que va a volver en 1519 y vuelven los, los eh, españoles. Ellos creen que son teules, que son dioses. Y cuando se dan cuenta de que no, después de la matanza del Templo Mayor, entonces se empiezan a luchar contra ellos. Fueron una lucha desigual porque eran dos culturas, eran dos visiones y prácticamente eh, se aprovecharon los españoles de la cultura para derrotar. Pero pasaron diez años terribles en que los Clamatinime, los sabios, los escritores de los códices, escribían Igno Cuícatl", tristes cantos, cantos tristes, donde la gente ya no quería vivir. Si Para quienes habían vivido, y ahí está un testimonio, el, el sopante, la, los cráneos, son las víctimas que habían sido ofrecidas para la vida de Quetzalcóatl, ¿verdad? para ayudarlo en esa lucha cósmica, con descanso poca, en la lucha de, del, del día, con la noche, y bueno, ahí está todo en armonía, en esta escultura, como también aparece en la Virgen de Guadalupe. Y entonces, los españoles... Eh, mandan, a, mandan pedirle al Papa que declare que los indígenas no tienen alma racional para poder exterminarlo sin tener que ir a confesarse. La respuesta del Papa llega en 1534, la, peli, la, la respuesta del Papa Pablo III, en un documento en latín que se llama Sublimis Deus, en donde por cierto dicen, no sí, sí tienen alma racional. La Virgen de Guadalupe no se esperó, tres años antes de la respuesta del Papa, eh, asume que no solamente son, eh, tienen alma racional, sino son lo mejor y lo prioritario. Y entonces ella inicia un proyecto, fíjense, muy subversivo, un proyecto de una nueva nación eh, a partir de los de abajo. Eh, no quiere ella que le hagan una casa, porque ya la tiene además en olco en el lugar de la dominación, no quiere un, un tecpan, un palacio, quiere una casa ahí, exactamente en el Tepillac, en el Cerro de la Nariz. ¿Por qué? Porque ahí era el cerro de la, de la Tonantzin, de la madre de los dioses. Era ahí el lugar donde se originó esa vida nueva y esa esperanza nueva. Y entonces, escoge a un indio, un más igual un Ojo, un laico, no escoge a su Márraga. Ya teníamos el primer arzobispo de México, la máxima autoridad, en Tlatelolco. Pero la Virgen no quiere hacer proyectos en el espacio de los dominadores, eso tiene que hacerse en, en, en Tepeyac, ahí, ahí en ese lugar pagano, en ese lugar no autorizado, en ese lugar no cristiano, ahí empieza su proyecto y le dice, mira, le, le, lo trata, para los que, yo no sé en aguas pero para los que sepan un poquito de algunas eh, etimologías, lo trata con mucha dignidad, no le dice Juanito, es una traducción equivocada, pero tampoco es muy correcto y no es muy feliz decirle digno Juan, pero es lo, es lo más cercano, Juan, digno Juan, es la palabra, suena raro, ¿no? Porque le da la terminación juatzin, que es, es de mucha de máxima dignidad. La Virgen está tratando a un laico, a un pobre, a un macehual, a un indígena, como si fuera un tlatuani. le está tratando así, con ese respeto, con esa dignidad, con ese reconocimiento, pero sucede algo, lo llama y le pide algo, ahí empieza una historia que la Virgen quiso que construyéramos, con los cantos empieza y termina con las flores, flor y canto es el disfrazismo de la verdad, la verdad histórica, una verdad que se tiene que construir, y entonces lo manda <coughs> al lugar de la dominación, y en la dominación esa persona que es prioritaria, que es reconocida y que es digna en el Tepeyac, allá es nada, es un número, no le creen, lo hacen esperar, lo interrogan, lo malinforman al, al arzobispo y cuando logra verlo le dice, ah, eso es lo que quiera ver, ah, sí, ah, mira, otro día vendrás y te oiré con más cuidado. Claro, ¿cómo un arzobispo va a pensar que la Virgen va a hablarle a, a un indio, a un más igual, a un dominado, a, a un laico y no a él, que es el arzobispo, el primer arzobispo de México? y no le cree pero empieza la lucha, volvamos a este proyecto la lucha es de María María no quiere que se le haga un templo para que lo vayan a rezar peor para que la adoren la Virgen no se debe adorar, se debe venerar pero yo quiero que me hagan aquí un, un espacio, un templo ¿para qué? ella jamás dice, ¿eh? para que me pongan veladores veladoras, para que me pongan flores o para que me dejen los más de 14 a 20 millones que visitan la basílica cada año que me dejen los quintitos para que mi casa se haga una buena empresa. Eso no lo dice. Yo quiero que me hagan aquí un espacio para que todos, fíjense, todas las personas, yo pueda mostrarles a ellas mi amor, protección, ayuda y consuelo. Fíjense, estas cuatro cositas que hoy tanto necesita México, las voy a repetir. Amor, protección, ayuda y consuelo. No necesita todo eso en nuestro país. Bueno, pues ella quiere un espacio para eso. No pensó una basílica material. Bueno, empezando en basílica, no pensó. Una casa. Basílica quiere decir palacio. Finalmente, de todo le hicieron palacio. Y a ella le hicieron reina. Y ya no quiere nada de eso, pero lo hicieron. Y entonces Juan se resiste. Y va y, y ya después de que lo ponen, ya saben cómo. Llega con la Virgen, le dice, él se siente fracasado, está a punto de tronar ese, ese proyecto social ese templo social que quiere María de Guadalupe y le dice, mira, búscate otro conmigo no cuentes porque yo soy hoja que se lleva el viento soy cordel que todos quieren cuando quieren amarrar algo y después lo botan por ahí soy escalerilla que todos pisan para subir soy caca, eso sí le dice, así así y tal cual así que a mí no me no, manda uno principal, fíjense que, a, que sí le crean a mí no, a mí no me creen y la Virgen se le pone en jarras y le dice, pues mira Juanito, el más chiquito de mis hijos ¿te sientes pequeñito? pues mira quiero decirte que yo tengo mucha gente que me puede servir es cierto, pero es de todo punto preciso que seas tú tú, el que vaya y haga eso y él como que no quiere pero le empuja y le dice, está bien voy a ir le piden pruebas, se las da ¿qué pasa? Cuando Juan Diego lleva las pruebas, y ya le creen, aquel tecpan del obispo, aquel palacio, se convierte en casa. La narración del Nicarmo Pogua, que es un texto preciosísimo en agua, dice que eh, primero era un palacio, después cuando ya es hospedado Juan Diego con su tío Juan Bernardino, es la casa, y se cambian los papeles. Fíjense, esta es la culminación de la historia del Nícal Mopogua. los papeles se cambian, el, el dominador... Eh, aunque sea misionero, no le hace, pero está en lugar de la, de la dominación y el palacio, sufre una transformación. Su casa, su palacio, se convierte en casa. Y él, que es el que manda, el mandón, se convierte en, en el guiado por Juan Diego, que le tiene que decir dónde y cómo va a ser la casa que pide la Virgen. Este es un proyecto completamente subversivo. Conclusión. El Nicarmo Pogua nos pide construir una nueva sociedad partiendo desde los de abajo. Ya hemos estado construyendo sociedades desde los de arriba, olvidando a los de abajo. Esto que queremos hacer ahora es una nueva oportunidad, no para, para andar con religiosidades nada más, sino para creer que nuestro país puede ser de otra forma. Pero imposible hacerlo si no contamos con nuestras raíces y con nuestros valores de los pueblos originarios. Qué tristeza cuando queremos construir un proceso, un, un proyecto neoliberal otra vez, del pan o del pirá, lo mismo, el priano es igual. Convertir, con, empezar a construir algo sobre el ideal y el referente gringo de Estados Unidos, porque allá nos lleva este proyecto. Este proyecto nos ha olvidado a, a sentir vergüenza de nuestras raíces. Yo me quiero imaginar otro México distinto. Me quiero imaginar un, un México donde nos sintamos orgullosas, orgullosos de lo nuestro, que volvamos otra vez a nuestra, a nuestra memoria histórica, que sintamos esa alegría de ir a las plazas. Yo como disfruté cuando era niño y sigo yendo a las plazas, y a comer ahí, a comprar mis chacharitas, y la ropa, y todo, y luego también eh, visitar esos pueblos originarios. No saben cómo, bueno, me la pasé con un nudo en la garganta, ese, ese 15 de octubre en Cherán, porque yo no podía creer lo que estaba viendo. Yo dije, otro México es posible. Y quiero decirles que México no es un pueblito, eh, digo, Cherán, no es un pueblito de inditos, como piensan muchos, respectivamente por ese imperio que tenemos todavía dentro No hay personas muy capacitadas, personas con posgrado, personas que son un orgullo en, en todas las disciplinas, son un verdadero orgullo. Yo termino diciendo, ¿por qué?, Sicherán, que es eh, tan, tan rico en la cultura, en valores humanos y cristianos, lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué Sicherán se constituyó en un tepeyac, donde el, el pobre, el, el laico, el indígena, el, el macegual, tiene una dignidad tan grande de ser protagonista y escribiente de su propia historia? ¿Por qué nosotras, por qué nosotros no? Te agradecemos estas extraordinarias palabras del padre Alejandro Solalinde y no me resta más que abrir un muy breve y pequeño espacio por si alguien quiera formularle alguna pregunta o expresar algún comentario, solo sobre la, eh, eh, la recomendación de que sean lo suficientemente breves para que podamos tener por lo menos unas cuatro o cinco participaciones. Eh, lo abrimos como un espacio de diálogo, de conversación. Estamos ya eh, en el equipo listos para eh, que ustedes nos manifiesten sus comentarios y sus opiniones y le cedo la palabra a la doctora Claudia Mendoza antes para que ella pues dirija toda esta sección de preguntas y no, respuestas. Gracias, Carlos. Eh, nada más para decir también, no sé si tenemos este asistentes, no es arriba, arriba. En, tenemos asistentes en la parte de arriba… Y en, caso, en caso, en <ríe> bueno, mandamos saludos a todos porque estamos transmitiendo en vivo. Sí. Entonces las personas que, eh, que nos acompañan, si hay personas en el auditorio en la parte superior, pueden ah, hacer unos papelitos con sus preguntas, sus eh, intercambios un momento, un para momento, que para que nos lo hagan llegar. Y también vía este internet, eh, si nos pueden mandar sus preguntas, con todo gusto se las hacemos llegar. Alejandro Solalinde, ¿no? Ahí vamos. Atrás, Por aquí tenemos un primer comentario. De acuerdo, vamos a empezar. Pues buenas tardes, padres, buenas tardes. colegas, Claudia y Carlos. Venimos del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad y realmente eh, estamos conscientes de que el mensaje del padre Solalinde el día de hoy cuando habla del México que queremos construir, eh, es muy claro. Y todos los universitarios, a pesar de la gran campaña de desinformación y del pleito que se tiene tremendo con los pueblos indígenas a quienes les están matando a sus principales dirigentes en el día de hoy, eh, nuestro programa se pronuncia, eh, padre, afín a su pensamiento y pensamos que el pueblo de México estará consciente también de que no son divisiones, sino que es el momento de una gran unidad en torno al México que todos queremos. Claro que sí, muchas gracias. Y me permito decirle que los pueblos originarios tendrán que ser los asesores del nuevo gobierno, porque ellos mismos tendrán que gobernar, hacer sus propias políticas públicas, pero también serán los primeros los guardianes en, en, el, en la custodia de los recursos de nuestro territorio. México ya no va a ser un país que se entregue al extranjero, tendrá que, que aprovecharse internamente. Pasamos, este, me parece que atrás tenían… Atrás. Vamos a hacer un, quizás una ronda de preguntas para que pueda responder el padre quizás como más en forma de bloque. Sí, Así como fue este año que hubo la marcha que acaba de pasar hace unas semanas de los migrantes, no que terminó ahí en Tijuana, Este va a haber así como la intención de hacer una marcha que tenga pacífica, que tenga la verdadera intención de cruzar hasta Estados Unidos porque ahora había ese sentimiento, pero siempre había así como que las personas que estaban asesorando como que no este, busquen más bien los papeles aquí, no forcen la frontera y ahí hay ese como ese discurso de los coordinadores, ¿no? de no forcemos la frontera, pero yo creo, sinceramente creo que sí debe de ser, debe de ser algo popular, masivo y tenemos que romper esa frontera, cruzar pacíficamente, ir hasta hacerlo, ¿no? ese es nuestro derecho de paso que tenemos como mexicanos ¿no? y bueno como humanos, ¿no? la libertad de… hay que globalizar, pero la libertad de ir a andar donde uno quiera. ¿no? Muchas gracias padre por su presentación. ¿Quién es? Eh, <risa> soy de un pueblo originario de este Coyoacán, eh, mis abuelos, mi, mi madre y estoy muy orgullosa y así me presento con mis alumnos descendientes de Totonacas, ¿no? eh, para aquellos que dicen, ¡ay qué naco!, pues yo soy una. Eh, quisiera referirle lo siguiente, um, como médica trabajando en actuar, eh, por supuesto que el trabajo eh, médico y las políticas públicas, sobre todo en salud, Hemos propugnado porque sean desde una postura laica. Sin embargo, eso no significa, o más bien significa, el respeto a la diversidad eh, religiosa. Así como estamos en un seminario de pluralismo jurídico, no tenemos que olvidar ese pluralismo religioso de nuestros pueblos. Y es precisamente esta fortaleza religiosa de la población de Acteal, donde fue la masacre, que nos ayuda a entender un poco más desde dónde están viviendo ellos esta resistencia. En este momento están siendo muy asediados, no son los únicos en todo el país, pero específicamente están viviendo momentos críticos de amenaza a su vida, con aquellos que son de la sociedad civil de las abejas. Yo le invitaría, le rogaría que su presencia sería para esta comunidad con un fuerte corte religioso, y en una lucha política muy clara eh, por la justicia frente a un acto de lesa humanidad, eh, la presencia de usted como una a motivación, como una fuerza, como una, un apuntalamiento de que están en el camino correcto y tan es así que el asedio es por eso, están a punto de perder su territorio donde están enterrados los 45 eh, indígenas sociales que murieron, están siendo asediados y cercados por otros indígenas que se han dividido, eh, los paramilitares armados, todavía la semana pasada, eh, encapuchados, eh, incursionaron en su territorio y estamos a punto de presenciar nuevamente algo anunciado, como fue lo del 22 de diciembre del 97. Muchas gracias. Padre. Muchas gracias. Tal vez una... Hola padre, buena tarde, eh, gusto de saludarla. Eh, voy a ser breve y es respecto de algo que usted comentó y que se ha desarrollado tanto de lo social como de lo jurídico, que es la parte de la cosmovisión, el entendimiento diferente que tienen los pueblos originarios y a partir de ese entendimiento diferente de la tierra, del territorio, de las costumbres, eh, el punto es de que las instituciones, los que dirigen el país, el Estado, no lo terminan de entender, no terminan de comprender esa otra manera, como usted bien decía, de, de, de servir, no de apropiar, de ver a una madre tierra, a una dadora de vida, a una dadora de todo. Eh, particularmente creo que sin ese entendimiento y esa, y esa visión, un Estado, un, entiéndase un país… Como es México, con toda esa riqueza, toda esa historia, todo ese antecedente indio-indígena, pues sin ese entendimiento no va a tener futuro. Pero tampoco entiendo y tampoco logro distinguir cuál es el camino para transmitir a esas personas, a esas instituciones que se vuelvan sensibles ante ello. Y bueno, mi saludo y agradecimiento, Padre. Buenas tardes, querido Padre Solalinde. Gracias a nuestra amada UNAM, soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras y vengo como parte de los pueblos originarios de las montañas de los pueblos de Xochimilco, pueblos que desgraciadamente están siendo invadidos porque grupos políticos como el PRD, como el PAN, como el PRI, están llenando nuestra sierra, nuestros terrenos, nuestras milpas, nuestros, nuestras montañas por gente que está llegando a invadir este territorio. Entonces, se están convirtiendo de esos pueblos maravillosos que fueron en pueblos llenos de gente que únicamente está yendo a terminar con, con lo original que había de bondad, de poesía, de, de campos maravillosos, de cultivos y de zonas de oxígeno para la misma Ciudad de México. Entonces, yo sí le ruego que que haga hincapié en esto que está sucediendo en nuestros pueblos y gracias nuevamente a Carlos, a Claudia, a nuestra amada UNAM por esta maravillosa intervención que usted tuvo para con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, empiezo entonces, miren, bueno, ¿qué pasa con los migrantes? Los migrantes mmm, están saliendo cada vez más, hoy de hecho salieron, ...o más bien cruzaron ya... Eh, ...la frontera de Guatemala con México... Eh, 2.400 mil migrantes... ...claro, después se fueron dispersando... Eh, ...el Donald Trump presionaba políticamente... ...al gobierno de... ...pues incondicional de Peña Nieto... ...para que los detuviera... Eh, ...él inmediatamente trató de obedecer esa orden... ...pero se, estaba entre la espada y la pared... ...porque el Instituto Nacional de Migración no podía reprimir como, como lo hubiera hecho, porque sabe que estaban ahí la prensa, inclusive la prensa internacional, estaban derechos humanos acompañando en todo momento a los migrantes, entonces optaron por una estrategia que era concederles oficio masivo, oficio de salida masivo, por, por un permiso de 30 días para que regularicen su situación, o también una visa humanitaria. Fueron cientos, cientos. Eh, llegaron al Senado, como ustedes saben, y después partieron al norte. Casi todos ellos ya tenían pues asegurada su regularización migratoria, pero las mujeres y los niños eh, tenían que seguir allá. Hay cosas que nosotras, que nosotros no sabemos, pero la migración sí sabe. Y entonces ellos dijeron no, vamos a llegar porque vamos a llegar a la frontera con los Estados Unidos y nos vamos a entregar y vamos a, a solicitar asilo. Refugio. ¿No, no, les parece esta una idea descabellada? Toda vez que, que el gobierno de Peña de Peña Nieto está presionadísimo por Donald Trump y vaya que son muy obedientes. Y entonces eh, era algo como una locura. Pero ¿por qué? Bueno, pues llegaron y, y pasaron. Fíjense de toda esa gente que había. Pasaron más de 200, como 260 y tantos niños, niñas y mujeres a los cuales no se le puede negar, por más que no los quiera Donald Trump, no les puede negar porque hay, hay leyes en Estados Unidos, hay convenios internacionales que no pueden hacer a un lado. Sin embargo, quedan todavía algunas personas a las que se les pasó su, su término del oficio de salida. El oficio de salida se da por un, por un mes. Si esos 30 días no los aprovecha. ...pues ya se queda sin oportunidad porque en esos 30 días tiene que decidir la persona... ...si entra, si sale, si decide regularizarse en una visa humanitaria lo tiene que hacer... ...pero si no hace nada se queda completamente desprovista... ...qué es lo que está pasando con algunos dos. Segundo problema, hubo 50 migrantes, en este momento hay 50 migrantes que no estaban en el acuerdo... ...que no estaban en, la, en el crucis pero que se juntaron allá y ahora están pidiendo que se les dé lo mismo... Que se le dio al Via crucis y el, el, el, el comisionado eh, no quiere porque dice que no estuvo en el acuerdo. De cualquier manera, yo pienso que las cosas van a cambiar muchísimo el año que entra, porque el año que entra sí podemos esperar cuatro mil eh, migrantes que vengan en ese Via crucis y seguir siendo la mayoría niños, niñas, mujeres y adolescentes. Ya para entonces habrá un nuevo gobierno. Eh, Acteal, yo con mucho gusto iría, con mucho gusto, por supuesto que iría, siempre y cuando haya una invitación de acteal, porque ya me pasó con Ayosinapa. En Ayosinapa, el 22 de octubre del año pasado, estuve platicando con cuatro padres de familia, con un eh, egresado de la normal, del comité, y ellos me invitaron, me pidieron que yo fuera a celebrar una misa el primero de... El primer mes, perdón, de cumplido este, la desaparición de los muchachos, yo dije, voy. Pero resulta que ellos no se comunicaron con, con la organización de, de, de Estadio Sinapa. Yo pensé que estaban coordinados, están, estaban por grupos. Cuando yo llego, ni siquiera ellos sabían. Entonces fue algo pues, muy desagradable. Entonces, primero, yo sí sin esto, tener invitación de ellos y con mucho gusto voy. Pero también les quiero advertir que las comunidades originarias, los pueblos originarios son los que están en un mayor peligro porque son ellos los últimos guardiales, fíjense, la última resistencia de la entrega de lo que queda de nuestro territorio este, eso, estos gobiernos, este gobierno, sobre todo el actual ¿verdad? Eh, troyano, porque trajo a Donald Trump y nos metió como candidato ese que está entregando todo y si queda todavía Anaya o nadie no va a llegar, pero bueno o sea, este, que llegue eh, eh, Anaya va a acabar de entregar nuestro territorio y ojo, miren cuando hablan, cuando habla Peña Nieto o quien sea, o Anaya del bien de México hay que pensar el bien de la oligarquía pero no del pueblo de México cuando dicen México está progresando en qué y para quién, y quiénes es ¿verdad? porque es la verdad entonces, habrá que poner mucho énfasis pero yo sí voy, la como visión Indígena eh, es importantísima integrarla a la, a la planeación de una nuevo, un nuevo proyecto de nación. Si no integramos la cosmovisión de los pueblos originarios, no vamos a hacer nada. ¿Saben por qué? Porque somos un pueblo descafeinado, un pueblo que no tenemos referentes. Esta, sobre todo el gobierno se ha, se ha preocupado en romper, quitar, robando nuestros referentes. A nuestros defensores y defensoras de derechos humanos los mata. Las mujeres las está asesinando. A los sacerdotes ya van 25, nada más en este gobierno de Peña Nieto. Los periodistas, ni hablar. Periodistas que no se venden, no son chayoteros, los están matando. Entonces, todos los referentes y los, los eh, defensores de los pueblos originarios, ecologistas, también los están matando. O sea, no hay referentes. Entonces, los referentes son nuestros pueblos indígenas. ¿Cómo va a ser eso? A través de dos cosas. Un cogobierno. El, el gobierno eh, que queremos nosotros no es un gobierno donde le dé chance a los a los indígenas, donde nos digan, por favor, traigan sus solicitudes, su asunto se arregla. A veces sus vueltecitas, su asunto se arregla. No, ellos tienen que ser parte de la autoridad. Nadie tiene derecho a elaborar políticas públicas de los indígenas, de los, de los pueblos originarios, sino ellos. Por eso es que ellos tienen que estar en, en, en, en todo el Estado mexicano, tienen que estar. Y otra cosa importante, tenemos que reeducar oh, educar y reeducar, reeducarnos todas y todos con estos valores de los pueblos originarios. Así como lo está haciendo Cherán, así tenemos que tener una verdadera reforma educativa que parta de nuestra conciencia histórica, que parta de nuestras de nuestra raíces y de nuestra memoria histórica, lo nuestro. Recuperar México Tenemos que reeducarnos Porque la verdad nos han educado para el mercado Y para eso nos han educado Y esa debe es ser una educación Es un adiestramiento para la producción Y para seguir colaborando Con este capitalismo voraz Salvaje Que ya ni siquiera es productivo Es especulativo Porque para eso estamos trabajando Para que los que tienen Estas familias de México Ya tienen mucho tengan más Son los que están peleando lo que están diciendo que, que eh, van a imponer condiciones si no quieren este gobierno, bueno, pues claro, porque van a perder privilegios. Entonces sí se necesita una educación desde los valores de los pueblos originarios. Andrés Manuel lo acaba de decir. Andrés Manuel lo acaba de decir, ahorita habló de la cultura y habló precisamente que tenemos que, que reeducarnos desde los valores, dijo, humanos, culturales, de la riquísima cultura de los pueblos originarios y espirituales también. Esas tres cosas las dijo en concreto. Y luego no es ochimilco nada más, es que todo México se nos está perdiendo, todo México, porque nos están invadiendo, están privatizando. Yo he dicho al rato, aguas, eh, aguas con lo del agua, porque nos, nos van a, a privatizar el agua y vamos a estar en nuestro propio territorio como migrantes, como esclavos, trabajando para los que ya tienen mucho tengan más, porque esa gente no es exitosa, no, no es cierto, son adictos al dinero. Otra, hacemos otra ronda de, de preguntas, Este la compañera aquí, primero, segundo el compañero, ¿alguien más? Perfecto, entonces, eh, ¿Yasmín? ¿Quién trae? ¿Pamela? ¿La compañera? Buenas tardes, padre Alejandro. Primero quiero expresarle mi reconocimiento, mi cariño a su trabajo y a su persona. Yo lo que quería. Sí, sí, y además pedí lo vi Sí, este, lo que quiero es, eh, si nos puede eh, dar un poquito su opinión, hablando de pues todos estos agravios que pues, se han tenido por siglos contra los pueblos indígenas, eh, los pueblos, pueblos originarios, eh, este proceso que estuvo encabezando María de Jesús Patricio. Uh -huh. Él, ella también vino a la UNAM, solicitó la firma de muchos de nosotros para que pudiera aparecer en la boleta. Todos sabemos uh -huh. pues, la afrenta electoral, política y personal, porque dudamos mucho de todos estos. Eh, ataques, digamos, personales que se han dado hacia las personas que anda, han estado con ella. Eh, eh, es cuando los pueblos, pues no, no tienen ninguna de estas confianzas, ¿no? Entonces, no sé cómo cómo ve usted este proceso, cómo poder hacer, porque ella pues, finalmente no encabeza, pero sí representa, es una representante que le dieron varias varias colectividades en, en el país. este Un poco su opinión de cómo podríamos, este, o, o cómo ve que se pueda facilitar todo este proceso. Y un compañero, Sí, bueno, eh, mis respetos, Padre Solalinde, sobre todo su trabajo, su trayectoria. Eh, dos cuestiones, la primera es, eh, evidentemente eh, eh, pareciera que tenemos un poco de temor de hablar del proceso zapatista, ¿sí? que finalmente, y, y, y desde la óptica o perspectiva que se quiera ver, es un proceso totalmente de los pueblos originarios. ¿sí? Sin embargo, eh, la pregunta aquí sería eh, acerca de su, su punto de vista, ¿sí? a lo mejor no estamos de acuerdo, eh, hay muchas críticas, pero sobre todo la crítica viene a, a partir de los medios de comunicación que han hecho eh, este… Eh, de alguna forma una crítica negativa de este proceso, de este gran proceso también desde mi punto de vista y que obviamente eh, eh, a, a un poco, pudiéramos decir, no comparativamente, pero sí en los procesos que se dan en Cherán y el proceso zapatista, eh, usted menciona efectivamente en Cherán, este, no se rompe con las instituciones, no se rompe con el Estado y el movimiento zapatista sí lo hace, sí. Y no solamente es una cuestión autónoma. Aquí ya estamos hablando hasta de alguna forma de, de un proceso independiente, porque no no quieren este nada, recibir nada del Estado, ¿no? Y, y están demostrando que también es posible desarrollarse así sin necesidad de que el Estado intervenga en ninguna de sus cuestiones internas. No, esa es una, una primera cuestión. Y, y la otra sí, aunque parezca a lo mejor un poco un comercial, eh, yo decía en una de las reuniones pasadas, el, el, efectivamente que el ataque es contra todo nuestro pueblo, no solamente eh, que estamos aquí en este caso de los pueblos originarios. ¿no? Y me voy a referir a, igualmente a un proceso donde participamos nosotros, los, los maestros, que creo que algunos este, se enteraron, verdad? algunos no se enteraron, de que la coordinadora nacional eh, fue la primera y, la, y el referente de maestros que, que se opuso a la reforma educativa. Pero no solamente se opuso, eh, yo trabajo y participo en la comisión pedagógica y tenemos un proyecto alternativo, y en ese proyecto alternativo de, de educación, precisamente se contempla todas las cuestiones que son dentro de, que se desarrollan dentro de los pueblos sean originarios o no sean originarios ¿sí? y obviamente estas, estos fundamentos se basan en los principales cuatro estados donde es, es la lucha y de, de mayor resistencia a esta reforma educativa ¿no? y de alguna forma y coincidentemente esos cuatro estados es donde mayor población indígena hay, ¿no? Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Este, otra pregunta con Rosy. Y después de la compañera, ¿alguien más? Compañero, dos preguntas más y cerramos la, la ronda entonces. Gracias. Rosy. Hola, buenas, buenas tardes, padre. Yo soy Rosy Alonso. Primero que nada, eh, reconocer esta figura en usted, este liderazgo que tiene. Y agradecer la, el reconocimiento que tiene en las mujeres y en los niños en este proceso en el que estamos viviendo. La pregunta concreta es, ¿cómo es en este nuevo gobierno, que estamos, ya creo que todos seguros de que vamos a tener un nuevo gobierno, este, incorporar a esos líderes, a esas figuras como usted, como el doctor Mireles, como Néstor Asalgado, para construir un nuevo México? Porque… Hemos visto en diferentes estados, yo vivo, soy originaria de Puebla y no hay líderes morales o elegidos líderes morales para representar un gobierno estatal, tal vez senadores, y, y es gente que nosotros necesitamos figuras como ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo a partir de usted y la cercanía que tiene con Andrés Manuel…? hacerles saber esta, esta preocupación que nosotros tenemos en cuanto a estas figuras que deben construir el país. Muchas gracias, Rosy. Eh, Buenas tardes. Ah, okay. Buenas tardes, padre. Primero que nada, muchas gracias por sus bellas palabras. ¿Dónde estás? Eh, ah. <ríe> eh, bueno, yo tengo una pregunta porque… Desde mi punto de vista, eh, los jóvenes eh, bueno, nos han infundido mucho miedo, nos están matando y quisiera saber cómo podemos eh, olvidarnos de ese miedo para juntos crear un, un México mejor, porque siendo sinceros los jóvenes somos el futuro y juntos podemos crear un mejor México, pero con el miedo es difícil… Hola, buenas tardes, me da un gusto conocerlo y que haya venido, de verdad es, es, es muy satisfactorio. Eh, habló muy, muy de algo importante pero es algo básico, como es la, la comunidad, ¿no? Eh, ahorita hablaba la compañera de líderes, yo creo que como comunidad tenemos algo en común, que es el vivir bien. Antes de la, de la propiedad privada éramos una comunidad que íbamos a cazar para todos, esa era la palabra. Tenemos que sembrar para todos, no para mí ni para alguien más, ¿no? Y se nos olvidó, se nos ha olvidado. Aquí la, la pregunta, padre, hacia usted es, usted como, como persona que ha viajado por México, yo tengo una preocupación porque incluso nuestros taurom, ta, tarahumaras eh, se llegó una información que se estaban suicidando por la falta de hambre y la falta de… de este, de oportunidades y, y atenciones y todo lo que es eh, las atenciones básicas. Y de esto se sabe muy poco. Como mexicano, a mí me preocupa eso. Yo pedí que me, que me apoyaran con información y hasta la fecha no no la tengo, ¿no? este Esa es mi pregunta hacia usted. ¿Qué hay de cierto y qué, y qué, qué podemos hacer por nuestra comunidad? Gracias. Muchas gracias, gracias compañero. Para cerrar ya la participación en la conferencia, este nada más quiero dar lectura, que me permitan dar sí, lectura, sí, a un comunicado que me acaban de pasar, eh, tal cual me lo pasan, eh, llamada telefónica de un joven que no puede regresar a su comunidad y dice lo siguiente, en mi comunidad están matando a la gente, se oyen balazos todo el día, mi familia ya no puede salir de las casas, eh, de la casa, ya no nos dejan trabajar la tierra para sembrar que nos sirve para nuestro autoconsumo, se están muriendo de hambre. Esto está pasando en la comunidad indígena de Chiapas, cerca de San Andrés Larrainza. el joven que llama, eh, llamó por teléfono desde las 5 de la mañana, parece que se llama Cristóbal, pide alimento. La pregunta de la persona que me está pasando este comunicado dice, ¿cómo podemos ayudar Eh, ¿Alguna otra pregunta? Creo que con esto ya cerramos ¿Sí? Vale. Bueno pues discúlpeme que, que yo tenga que hablar con la verdad y pues siempre lo he hecho con la libertad, más bien que me dice mi conciencia cuando a mí se me pregunta de algo yo tengo que contestar con la verdad, ¿verdad? y eh, Marichuy representa la, la, los pueblos originarios, aunque me da la impresión de que no a todos, porque hay diferentes organizaciones. Lo, lo prim la primera impresión que tengo es que los pueblos originarios no están unidos, no están unidos. De hecho, hay no solo visiones diferentes como Cherán y los hermanos zapatistas, sino también otras organizaciones como eh, no sé, no quiero mencionar algunas pero hay diferentes organizaciones Marichuy a mí se me hace muy respetable y también muy digna representante de los pueblos originarios sin embargo no representa a todos los pueblos eso es una pena de verdad que no lo, que no lo represente a todos eh, yo inmediatamente en cuanto supe de ella traté de comunicarme desde el año pasado apenas yo estuve unos dos meses en Europa, regresé y apenas eh, conseguí su teléfono, le estuve hablando. Desgraciadamente, solo una vez me contestó un mensaje, pero después ya no lo hizo. Y sin embargo, yo alguna vez me comuniqué con su esposo, con Carlos, en mi teléfono. Yo quería eh, este, pues, platicar con ella, porque le quería, y, y se lo digo públicamente, era una voluntad, una, una iniciativa de Andrés Manuel, de, de poder platicar con ella para, para integrar a todos los pueblos originarios desde ya a una elaboración de políticas públicas, no desde él, él no tiene que hacer eso, eso lo tienen que hacer los pueblos originarios, todos y sigue en pie traté de hacerlo de muchas maneras, mandé este, mensajes, yo personalmente he tenido mucho interés este maestro en, en comunicarme con los pueblos originarios Tuve la oportunidad de desayunar Con el maestro Pablo González Casanova Porque yo quería ir a, a la escuelita Pero cuando yo iba a ir Ellos se enteraron que yo iba a ir eh, Desayunamos en San Cristóbal de las Casas Chiapas Yo le dije, yo quiero ir a la escuelita Quiero ser alumno de los zapatistas Y cuando estaba todo listo para ir Desgraciadamente mataron a, a Galeano al maestro Galeano y entonces se cerró la escuelita y ya no ya no pude ir y ya no ya no pude asistir. Pero yo respeto mucho a los zapatistas y, y creo que su, su opción de romper con el Estado eh, estaba justificada, justificado en aquella ocasión, porque eh, no se podía hacer otra cosa más que romper con un Estado con el cual no se podía dialogar. La, el Estado no tiene fondos, no tiene riqueza. Eh, los medios, que, el recurso que maneja es de nosotros, es el pueblo. Él no tiene nada, es solamente un administrador y no sería dinero de él, se, sería dinero de nosotros, que, que nosotros lo, lo merecemos. Yo personalmente pienso que tan respetable es un, una experiencia como la otra y que se complementa. Se debieran complementarse para el México que queremos, no podemos entrar en competencia y menos ellos tenemos que, que, bueno nosotros pero ser facilitadores para que para que hagan una sola unión todos los pueblos originarios tienen que unirse y tener sus organizaciones, sus representantes eso lo tengo muy claro también quiero decirles que algo, algo que descubrí ¿verdad? En todo este proceso de querer hablar con Marichuy, querer hablar con los pueblos originarios de, de los zapatistas Me encontré con intermediarios Perdón lo que voy a decir, ofrezco disculpas si es que en algo no es verdad Pero es mi pensamiento, es mi conciencia Yo creo que Marichuy eh, todavía no, no tiene la conciencia suficiente de ser mujer y de valer por sí misma porque creo que todavía está mediatizada por personas muy importantes, personas líderes, que yo me doy cuenta, empezando por el, por el, el subcomandante Galeano, ¿verdad? De verdad, el, el peso de él es muy grande, es un líder histórico que tiene mucho peso, él cree en las mujeres, cree en los pueblos originarios, pero su figura pesa mucho frente a Marichuy. Segundo, yo busqué a… a Miguel este, Álvarez, Gándara, lo busqué como un, un espacio como para poder llegar a los pueblos originarios. Me remitió a Gilberto eh, López y Rivas, ¿verdad?, quienes son puertas para acceder al zapatismo. Pero tampoco se pudo nada, pudieron más cosas personales que traen, ¿verdad?, con Andrés Manuel, que, que mi deseo de poder llegar a los pueblos originarios y ser facilitador de ese, de ese diálogo, ese encuentro que necesitaba Andrés Manuel. Andrés Manuel nunca pensó en, en afiliar a Morena a Marichuy, jamás, ni lo piensa. Creo que los pueblos originarios tienen su propia dinámica de usos y costumbres, pero es necesario, era y sigue siendo, que los pueblos originarios se unan, se organicen y formen parte de un gobierno, no de un, de un partido, porque si hoy no gobiernan, se pierde una gran oportunidad. Como historiador les puedo decir, bueno, ya tenemos a dos indígenas muy importantes en el poder, Benito Juárez y Porfirio Díaz, sí, pero no se llevaron al pueblo. Ellos fueron, hicieron lo suyo, pero no se llevaron a los pueblos originarios, es más, eh, el, el mismo licenciado Benito Juárez, a quien yo admiro, ¿verdad? por la desamortización de los bienes de los de las comunitarios, pues qué bueno que se lo quitó la iglesia, qué bueno, qué bueno que se lo quitó, es un bien para la iglesia quitarle eso, eso está muy bien, pero no a los pueblos originarios, eso yo pienso que no, pero en fin, eso es una cosa de la historia. Yo vuelvo a decirles que sí, que tenemos eh, hermanos de los pueblos originarios en el Senado, como diputados pero no se llevan al pueblo se han, se han mimetizado se han convertido en el poder se han visto por su propio beneficio y se han olvidado de esa dinámica por eso hoy más que nunca estoy convencido de que se requiere que los pueblos originales sean unidos y sean no un interlocutor sino un actor en el gobierno, que sean co-gobierno yo así lo veo y no puede ser de otra manera también Andrés Manuel ha hablado ahora lo acaba de hablar que él quiere que se incorporen todos los sectores de la vida nacional. Están los jóvenes, me decían de los jóvenes, los jóvenes son, junto con las mujeres, la mayoría. Los jóvenes no pueden ser solamente un condimento, darle chance, son los más los más eh, victimizados en, este, en estos gobiernos del, del PAN y del PRI. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Escucharlos y que formen parte de ellos mismos su organización, como también las mujeres y entonces Andrés Manuel acaba de decir algo muy importante dice él que a partir del primero de julio verdad en que él gane al primero de diciembre toda la, todas las personas se van a formar mesas por temas, mesas temáticas para que de verdad vayan a no a, no a presentar sus peticiones, sino a trabajar y hacer políticas públicas, cada uno de los sectores interesados de México, ya como una participación de la sociedad civil. Esto yo yo lo llamo un co-gobierno, ¿sí? es algo algo importantísimo que hay que aprovechar. Y entonces, sí, eh, hay, que, hay que pensar que eh, un México puede ser distinto, ya nos cansamos de que los pueblos originarios estén siendo como nos narra este joven, ¿verdad?, en, en Acteal, ya nos ya nos cansamos, o en, el San, en La reinza San Rafael La reinza de que cada rato estén amenazados porque se les va a quitar su, su tierra. Es que no es la tierra, la tierra de México, el, ellos la custodian y están invadiendo poco a poco. Con, miren, yo pude ver y se lo digo que es que, que desagradable descubrir hace años. Yo, yo fui a Chiapas por primera vez en 1971, ahí me encontré con don Samuel, me enseñó me estuve dando clases de tzotzil y ahí descubrí algo terrible imagínense, en aquel entonces yo empecé a ver a los finqueros esos finqueros caislanes ¿verdad? ladinos empecé a ver, eran, eran ¿saben quiénes eran los dueños de, de miles y cientos y cientos, cientos de hectáreas? político del Estado de México ¿qué tiene que hacer ahí el grupo Atracomulco? ¿qué tiene que estar haciendo ahí los políticos mexiquenses? ah bueno, porque los gobernantes eran del PRI Aquellos eran compadritos, eran amiguitos Ahora les pues, hay tierra, agárratela ¿Y los indígenas qué? ¿Y las comunidades indígenas qué? Entonces yo digo, eso se tiene que acabar Nos tenemos que educar y educar todos en este nuevo gobierno Con un sentido comunitario Tenemos que sacarnos de la cabecita, ¿verdad? De, de descodificar nuestra cabeza de los dos imperios que tenemos El español y el gringo Para empezar a construir... Una, una, una nación donde seamos, sí plural, incluyentes, pero donde todos, todos participemos y hagamos un cogobierno gobierno Andrés Manuel fue muy claro, hace 14 días platiqué con él de esto y dijo No, es que yo entrando, el que, el que va a gobernar es el pueblo Pero gobernar el pueblo es una, una entidad muy grande por sectores Los hermanos indígenas, por supuesto, que tienen que tener la prioridad Ellos tienen que tener la, la prioridad, como les digo ¿Por nuestra supervivencia es, es nuestro instinto de conservación? Si no volvemos a nuestros valores, a nuestras raíces, a nuestra memoria indígena, no somos nada, porque ellos son la base de nuestra identidad. Sí. Sí. Miren… Yo creo que eh, esta pregunta de este joven, ¿cómo podemos ayudar? Tenemos afortunadamente, digo, hay personas solidarias en Chiapas y yo voy a, si me permiten pasar esta, este informe, lo voy a pasar para que compañeras y compañeros que están trabajando en diferentes sectores puedan ver qué se puede hacer. Yo por lo pronto prometo pasarlo y ya creo tener a quien, a la, a la red eh, nacional e indígena, por lo pronto a ella y a otras entidades más para que vean. Y si en algo, ¿verdad? Yo no soy Dios. Yo no soy solamente un hombre de 73 años. Quisiera hacerme pedazos para estar en todo, pero no soy Dios. Sin embargo, si algo puedo hacer, si mi autoridad moral sirve de algo, lo voy a hacer con mucho gusto. Y de, también les quiero decir algo que anunció Andrés Manuel. Anunció que él en esta renovación que quiere hacer de todo, él está pensando, claro, debidos procesos, guardando los debidos procesos que su servidor pudiera encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Y la prensa me ha preguntado si yo aceptaría. ¿Sí? Yo le dije que sí, a la prensa yo le dije que sí, pero con una condición. Yo no, no quiero recibir ningún sueldo, ningún peso quiero recibir, aunque venga del pueblo, todo eso quiero dárselo precisamente a, a proyectos productivos de nuestros hermanos de pueblos originarios, de las víctimas, que sirva de eso. Yo no necesito nada de eso, soy misionero y gratuito lo recibí y gratuito lo quiero dar. Pues muchísimas gracias a Alejandro Soleninde. Eh, decirle que la Universidad Nacional Autónoma de México, la Casa de las Humanidades en eh, su casa Que los universitarios Y los vecinos y los mexicanos Todos, nación de naciones eh, lo, lo acogemos con cariño Con reconocimiento y con gratitud muchas gracias. Entonces, muchas gracias, gracias muchas Carlos, muchas Carlos, no gracias. sé si quieras decir algo México, Cuba, Universidad ¡Goya! ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachun, Cajun rara! Cajun ¡Goya! unidad. A mí no me resta más que agradecerle al Padre Alejandro Solalinde por sus bellas y hermosas palabras, por su firme convicción, por ser un ejemplo para todas y todos nosotros, y particularmente para nosotros como Comisión Organizadora de este pequeño evento en el marco de nuestro seminario. Estamos sumamente agradecidos por su presencia, no solo de él, sino de su equipo de apoyo. Y como yo soy eh, vertebradamente provinciano, quiero decirles que en mi pueblo, San Miguel, Totonicapán, Guatemala, acaba de entrar el San Miguel a la iglesia como parte de la procesión, de manera de que estamos ya en un tiempo liminar, en un tiempo sumamente simbólico, y esperamos que esta no sea la primera ni la última de las actividades a través de las cuales nosotros podamos traerles aquí para que ustedes conversen con líderes sociales de muchas y de diferentes eh, sectores sociales, pero particularmente el día de hoy hemos recibido la palabra, pero sobre todo eh, la, la, el alma eh, profunda de un eh, líder espiritual de México, y seguramente que esa presencia está aquí con todos y todas nosotras. Y en ese sentido yo estoy eh, muy agradecido eh, eh, con él. Y no me resta más que decirle, Maltiosh Castat-Canán, gracias por estar con nosotros. Señor, este, un anuncio, este, Y para comprometer, como siempre acostumbro, a Alejandro Sobelinde su participación en las conferencias de crítica jurídica que se preparan para la segunda semana de octubre en diferentes sedes y, este, bueno, el padre es amigo entrañable de crítica jurídica, como del seminario y de las Jornadas Las Casianas, entonces necesitamos siempre su presencia. Si estoy en México con mucho gusto. <risa> esperemos que sí. De verdad. Segunda semana de octubre. Bueno, y los esperamos por supuesto a todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias a los invitados eh, por su asistencia, por su participación y esperemos contar siempre con ustedes en los próximos eventos. Un reconocimiento al padre. Iván, ¿dónde está Iván? Un pequeño detalle este, que de recuerdo, el pequeño detalle de su visita y de su participación con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes, que Dios la bendiga a todos y a todos. Claro. Gracias. Gracias.